Hola ¿qué tal todos mis amigos 7 Expansioners soy su servidor LambdaDelto y hoy les traigo un tutorial para poner su novela de Higurashi Onikakushigen con sprites de consola, voces y texto en español para esto y primordialmente lo que necesitamos es la novela de Higurashi Onikakushigen la cual pueden conseguir gratis mediante Steam ahora pues yo recomiendo que para trabajar en esta instalación del parche eh, lo hagamos sobre una copia del juego ya pues que si por alguna razón algo les llega a salir mal o se equivocan en algún paso, pues no tengan que desinstalar todo y simplemente eliminen la copia que tienen y vuelvan a hacer otra para hacer esto es muy sencillo, nos situamos en lo que es el icono de steam le damos clic derecho, nos vamos a abrir ubicación del archivo y esperamos a que se nos abra la carpeta, nos vamos hacia arriba y ubicamos la carpeta llamada Steam Apps. Le damos doble clic. Y luego ubicamos la carpeta esta llamada Common. Igual doble clic. Y aquí adentro de esta carpeta están guardados todos los juegos que hemos instalado de Steam. Entonces ubicamos, nos vamos a ubicar un Nikakushi que es esta, Higurashi cry Clic derecho, copiar y entonces ustedes la copian en donde ustedes quieran yo elegí pues aquí en el escritorio ya la tengo aquí pasada ahora pues vamos a empezar con la instalación que va a ser en dos sencillos pasos el primero es el más largo que es la instalación de el mood y el otro pues es el más sencillo que es la instalación del parche en español para eso aquí tengo yo unas páginas que previamente ya copié que son las que vamos a, a estar utilizando estos links o estas páginas yo se los voy a dejar en el primer eh, comentario fijado del vídeo para que ustedes las ubiquen eh, rápidamente así que pues empezamos con el primer paso que es el, la instalación del 7Mood para eso nos vamos a descargar el instalador del 7Mood copiamos vamos a internet y acá pegamos y enter les di la, pa, los enlaces a las páginas directas para que no, no batallen mucho, al ponerla el 7mood nos va a llevar a esta página, simplemente nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y aquí donde dice asset vamos a descargar la versión dependiendo de nuestro sistema operativo yo utilizo windows, así que voy a desinstalar, voy a bajar, perdón esta de de este mood windows.exe al darle clic se va a empezar a descargar ya que lo tenemos descargado yo lo puse aquí en parche no se preocupen por estas dos carpetas al momento de iniciar el instalador se les van a poner automáticamente doble clic en instalador se va a abrir una ventana esta ventana, perdón y va a empezar con la extracción, esa extracción son los, los, los otros dos archivos que están allá le ponen aquí, cliquen en text mode installer y entonces donde dice run installer y se va a abrir esta ventana esta ventana es lo que vamos a necesitar para empezar con el mood se va a hacer todo este procedimiento y ahora aquí nos está pidiendo con qué queremos trabajar a nosotros nos interesa trabajar con Unicacushi, así que tecleamos uno y luego damos enter Aquí nos dice, nos dice que pongamos qué versión del parche vamos a instalar Nos dan como opción número uno la versión completa y la, como, como opción número dos la versión de solo las voces A nosotros nos interesa la versión completa así que damos 1 y Enter Ahora nos dice que ha fallado en, en escanear en donde tenemos el directorio Aquí dice que si sí, qué directorio elegimos, en la opción 1 está el directorio por default de Steam y en, las do, en la 2 dice que lo seleccionamos de forma manual, vamos a elegir el número 2, seleccionarlo de forma manual. Ahora nos está diciendo que por favor peguemos eh, la dirección en donde tenemos la novela y aquí es donde vamos a irnos acá donde la copiamos, damos doble clic y tenemos que copiar la dirección en donde esté el ejecutable, este copiar, nos regresamos a la ventana y simplemente clic derecho y enter y ahora ya nos detectó el, el juego y nos va a decir que cualquier eh, cualquier progreso va a ser borrado cuando continuamos con la instalación, de este simplemente presionamos y de yes para proseguir ahora nos dice que si queremos la opción de, de, de que se nos ponga el icono como el de el del sprite de rena del de, de, de nuevo yo le pongo que sí el sprite de, de, de su versión de, de, de consola podemos que sí ese es el iconito del ejecutable nomás eso ahora dice que si nos dejamos la, la instalación manual yo le pongo que no eso es solamente para que podamos borrar las filas cuando nosotros queramos pero pues en realidad no interesa mucho Ahora dice que, es que elijamos un lenguaje alternativo, pues en nuestro caso, como nos interesa el lenguaje en el español, no nos interesa algún otro, simplemente dejamos la número 1, que es el inglés por default. Ahora solo, dice, solo nos está dando una retroalimentación de todas las opciones que hemos elegido, para que chequemos si está bien lo que nosotros elegimos. Entonces, una vez que ya terminamos, vamos a presionar... La letra Y para empezar con la instalación Le damos Enter y aquí va a empezar con el, solo con el proceso Va a empezar solo con todo el proceso, se va a ir llenando Se va a ir llenando, va a empezar a hacer instalación Desde este, el 7Mood Y no tienen que cerrar esta ventana Cuando la instalación del mood termine La ventana se va a cerrar sola Como yo ya hice previamente esta instalación Yo la voy a cancelar y lo voy a cerrar Ahora ya con eso ya tenemos instalado el mood, les voy a mostrar yo. Todavía no tenemos eh, el juego en español, solo tenemos el mood instalado. Aquí les voy a les voy a mostrar la novela que con el mood. 来 Como pueden ver, pues ya están los sprites, están las voces, pero el texto está en inglés. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la segunda página que yo les dejé aquí, que es la del Parcial Español vamos a irnos a esta página donde vamos a descargar el parche en español que es lo que nos va a reemplazar el texto aquí, aquí está Onikakushi 7mod 1.01 simplemente le damos en donde dice source code en zip y nos va a empezar a descargar el archivo el cual también yo ya previamente eh, descargué aquí lo tengo clic derecho extraer aquí y se nos va a extraer esta carpeta esta carpeta nos metemos y nos va a extraer esta carpeta higurashi ep01-data esta carpeta la agarramos la copiamos o cortamos y nos vamos a nuestra novela de higurashi la cual ya tenemos con el mood nos metemos y aquí simplemente dejamos la carpeta pegar nos va a pedir que si deseamos reemplazar eh, archivos dentro de la carpeta y pues nosotros le ponemos aquí en la opción de reemplazar los, los archivos del destino y ya se van a empezar a, a copiar todos las, los archivos y con eso ya al terminar con esto ya tenemos nuestra novela en español otra vez me meto y se los voy a mostrar Si a lo mejor tarda un poco es porque está leyendo las filas nuevamente. No se desesperen si tarda un poquito. Bueno, me está tardando un poco, te... <risa> Pero ve, ya es que sí tarda un poco en agarrar, pero ya, ya quedó. Igual traté de hacerlo todo en un solo, en una sola movida para pues que no me salga tan largo el, el video. Ahora les voy a mostrar que ya está el texto en español. 置きなさい。はい、山森。こっちに 相変わらず早えなあ。たまに<音楽> Por último, pues no me queda más que agradecer al grupo encargado de esta traducción, Higurashi Es, que su Discord, se lo, el, su link a, a, a su grupo de Discord se lo voy a dejar también ahí en el comentario, para que así puedan unirse al grupo y estar más al pendiente de sus, eh, sus futuros parches que también pues van a, a seguir sacando la novela, ¿no? Por mi parte, pues es todo. Eh, me despido. Soy su, su amigo Lambda Delto, su servidor Lambda Delto. Espero este tutorial les haya funcionado. Y por favor, les agradecería si en los comentarios me dejaran si les funcionó para que así el video pues gane más credibilidad y pues más personas que lleguen a él pues eh, se sientan con la confianza de, de, de hacer el tutorial sabiendo que pues todo les va a salir bien. Bueno, pues de igual manera, pues si no están suscritos al, al canal, pues estaría genial que me regalaran una suscripción y una likeada al video. <ríe> bueno, cuídense, nos veremos en un siguiente video. Bye, bye.